ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Y ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Es bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no les eres fiel Estar estando lo sé y ya me enteré. Regresarás, estoy seguro de que regresarás. Estás con el procurador. Sabes bien que eres mi otra mitad A querer. La verdad es que me extraña tanto.